cache. Bueno, ¿eh? vez, anda, si tú tienes más fuerza. Estamos en Deza, provincia de Soria. Venimos a participar en la primera edición de la BTT Deza. Es ah. una carrerita que han preparado aquí en el pueblo con mucha ilusión para darle vida aquí a estos pueblos, para darle la alegría. Sí. ¿eh? Somos 150 participantes, hay dos rutas, la corta, la larga. Bueno, la larga son 60 kilómetros o algo así, la con rin. mil y pico metros de, de nivel. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a participar en la carrera de los pequeños. Mira, mira quién tenemos aquí, a los Cruzados. Cruzados Zaragoza. ¡Sincia! Buenos días. Estamos aquí que vamos a ganar. <risa> Amigo, me vais a ganar. Sí. Oye, parecéis un club bueno, ¿eh? Bueno, ¿Cuántos habéis venido? Al final hemos venido casi 32. Sí. <risa> Pero bueno, hemos venido a la representación de los buenos. Por lo menos el dorsal es el. Eh. Mira, mira, mira, mira. El dorsal número uno. que <risa> ¿vale? Metro 15 de carrera ya prácticamente nada más salir se ha roto todo se han ido dos por delante que estaban más fuertes que los demás justo delante de mí llevo un grupo de tres y yo iré sexto o algo así ah. estoy aquí en tierra de nadie así que me dejo caer aflojo un poco, recupero me tomo un gel de nutri o una barrita y oye, a recuperar esto está lleno de charcos ¿eh? Ha llovido estos días atrás Que ya hacía falta Y hay algunos charcos Pero bueno, el terreno Ciclable son, son caminos Sí que hay bastante piedra Pero se hace muy bien De momento muy bien marcado en dos o tres curvas Había ya voluntarios Estos charcos te cortan el ritmo Ala, A comer CBR, comer, beber y a rueda. Pues a ver, hemos organizado o hemos intentado organizar un recorrido que... Que intentando meter sendas, pistas, de todo un poco, porque aquí tenemos o sea, terreno bastante variado, arcilloso, arenoso, de todo tipo, y lo hemos intentado meter todo. La verdad que la gente yo creo que ha quedado bastante contenta, porque en general toda la gente que me está comentando y tal, dicen que bien, así que oye, fuerzas para más años y ya está temíamos un poco porque la zona no se conoce mucho, no sabíamos la aceptación que iba a tener. E hicimos un, una inscripción de 150 corredores y al final hemos tenido llenazo, llenazo de gente de Zaragoza, de Soria, de La Rioja, de, de Burgos, un poquito de todos lados. ¿Ha salido bien la carrera? Y ¿no? Ha salido muy bien, yo creo que ha salido bien. ¿Al año que viene se repite? Al año que viene queremos repetirla, ¿Mismas, mejor mismas fechas o no cambiando? no no no no, la idea es cambiar fechas. Si podemos, eh, abril, mayo, cosas así, valoramos, pero de aquí a un tiempo valoraremos todo, cuando se acabe. Bueno, enhorabuena, que ha salido Venga. muy bien la carrera. Vale. Muchas Venga. gracias. también ¿qué tal? muy bien una prueba muy divertida guay eh ha habido terreno de todo ha habido piedras ha habido charcos ha habido arena ha habido todo terreno tenéis aquí sí sí bien lo único que solo todo el rato solo pasa? mira mira mira mira mira cómo están aquí mira mira mira mira mira ya la ha no. no. tu padre tu padre con la ¿Dos? es con media has tirado al Ya estamos, bien. ya estamos y ¿Ya se están diciendo? Es una que un no está pero está no. Pero mira, está grabando ¿No me David, te digo que conozco mucho a tu padre Y es muy bueno, es muy bajo Pero con la bici no anda nada Con muy despacio ¡Que sobrado! ¡Sabes que viene aquí sobrao! No Ro, vas a ganar he ganado, Solo faltaba que no me ganara. ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado o no?